Ok. Bueno, eh, vamos ya, ¿verdad? A cambiar esto. Señores, vamos con esto que, ¿verdad? Vamos a hablar de Alexander Mipi de nuevo, pero no, aparte del tema, ¿verdad? De la cuestión del novio, sí. ¿verdad? De, de la premisa que vimos aquí. Señores, Alexander Mipi sometió una demanda a, a Ali David. Como saben, ese es el. No sé qué, <ríe> ¿cómo le, le llamamos? Presentador, vamos a ponerle. Presentador de televisión. Señores, Ali David eh, recibió la demanda de la modelo y expareja de Mozart La Para, ya que según la información que tenemos, ahí está, y lo podemos ver. La demanda es porque supuestamente el conductor de los dueños del circo le llamó Transformer, momia, y que se parece a Mia cp oh. Y por eso le cayó la demanda, que eso ya es difamación e injuria. ¿Verdad? Entonces, ahí la demanda le cayó. Hoy, de hecho. Ali David estuvo en el Palacio de Justicia, vamos a ver si tenemos la foto, ¿verdad? Junto con su abogado, donde él se quejaba de que Alexandra todavía no había llegado. Ahí está la foto que publicó a través poco de le, su cuenta poco de Poco le, le, le hacen a esos frecos. Pues esos son frecos esos. Ellos son frecos, esos dueños del circo. Ay. Apoyado. Apoyado. <ríe> hmm. Sí, no, porque ellos sí. viven de eso, de difama de difamar gente. Hasta que, sí. ellos, de, hasta que pasarse, yo no encuentro que le, le demanden que tengan que... De que... De, de, de la raya, oye. Y claro. pues ahí le cayó una demanda a David, porque, óyeme, ok, está bien que Alessandro virus se hayan atragado, pero, concha, no le llame así tampoco. Está bien que... Ah. No, claro, merece respeto. Tá, nosotros aquí en el programa... Eso tiene tiempo ella, haciéndole ella, pero... daño a gente. A gente, sí. Y separando pareja y de todo. Uh -huh. Los dueños del circo. Deben tomar Decaimiento eso Que ellos creen que son intocables Aquí llega uno más aburrido que ellos sí. Completo ¿Sabes lo que es completo? Que están viviendo hora extra No, que le, que le pueden frenar no. Le mm -hmm. pueden frenar allá No, no, claro No, es que son frescos Porque usted puede hacer una crítica De cualquier Porque la farándula es para eso claro no, tan personal A todo el mundo